Hola amigos, gracias por estar con nosotros una vez más en nuestro canal. Soy Carolina Jaramillo y hoy nos acompaña una gran diseñadora y excelente tallerista y es María Paula Navas. Hola María Paula, ¿cómo estás? Caro, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? No, ay, me equivoqué. ¡Qué me... Bueno, hoy tenemos un especial de Miyuki y María Paula es una experta en esa técnica. Cuéntanos, María Paula, acerca del Miyuki. Claro, hoy vamos a ver cosas espectaculares. Voy a mostrarles un poco de mi trabajo, lo que podemos hacer con Miyuki, cómo quedan terminados y vamos a hacer las diferencias de mostacillas en el mercado para que ustedes eh, ya al final puedan escoger cuál es la mejor. ¿Qué, ya? ¡Ay, qué, ¿Qué más! Sí, bueno, no olvides suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita, pueden dejar sus comentarios y seguirnos en Instagram, carolchop.co. No lo olvides. Bueno, Caro, hoy te quiero contar muchas cosas, pero en especial la diferencia que existen en mostacillas. Las mostacillas pueden venir de varios tamaños, de varias formas, pero los tres grupos principales son la china, la checa y la miyuki. La china es la calidad más baja que puedo yo recomendar. Luego sigue la checa y la miyuki, que es realmente la que más recomiendo para hacer cualquier tipo de trabajo de alta bisutería, porque quedan los accesorios espectaculares, caro. No te imaginas lo hermosos que quedan. No sé si en este momento puedes observar el, el arete que hice ayer. Este es hecho... 100% en Miyuki con terminaciones en cristal de Swarovski, son algunas ideas de lo que podemos hacer en Miyuki. Entonces, bueno, iniciando con lo de las mostacillas, bueno, ahora les voy a hablar lo que es la mostacilla china. La mostacilla china, como les dije, es la calidad más baja en el mercado. No es que sea completamente mal y no nos sirva, no. Lo que pasa es que cuando queremos tener acabados y, y finalidad para nuestro cliente de alta bisutería, pues la china no es recomendable, ya que primero tienen muchas formas diferentes, no vienen de la misma forma. Son en plástico y Casi todas son eh, bañadas en el color en acrílico, por eso es que cuando vamos a hacer, por ejemplo, pulseras y las usamos y rozamos con nuestra muñeca, tienden a decolorarse más rápidamente eh, que otro producto del mercado. Entonces por eso no las recomiendo, pero igual son muy hermosas para hacer otro tipo de accesorios que no rocen mucho con el cuerpo. Sí, por ejemplo es importante lo que estabas mencionando, ahorita lo que pasa con la mostacilla china es que si tú coges un lote, una misma bolsita y quieres hacer algo que te quede perfecto parejito, pues no lo vas a poder encontrar porque vas a encontrar una más grande, una más pequeña, una más gordita, entonces pues el acabado perfecto no... No te queda con este tipo de mostacilla. Bueno, Carol, ahorita te voy a hablar un poco más de la mostacilla checa. La mostacilla checa, quiero que la vean aquí, es hecha en cerámica. Los colores son muy bonitos. Eh, podemos encontrar varias marcas de mostacilla checa. Pero a diferencia de la Miyuki... Esta en algunas ocasiones viene un poco más grande que otra, por eso cuando queremos hacer figuras o queremos hacer pulseras, pues se nos va a dificultar un poco caro, porque van a haber espacios o puede que nos toque clasificarlas al momento de, de tejer. Sí, podemos encontrar como algunas variaciones y cuando ya terminemos el proyecto, pues ahí es donde se van a notar. Bueno, Caro, y ahorita quiero mostrarte una diferencia que se ve a simple vista. En esta trabajamos con mostacilla checa y en esta la trabajamos con Miyuki. Si no eres como muy perfeccionista, si no te gusta, si no eres como muy detallista en las terminaciones de los huequitos y no te importa como la, la calidad, yo me iría por la checa, igual queda muy bonito. Pero si eres como yo, que soy perfeccionista, que me gusta que quede un molde, que se vean los degradé como en la Miyuki, te recomiendo 100% este material, Miyuki. ¿Qué referencia de Miyuki es la que tú trabajas? Bueno, en estas dos referencias trabajo la DELICA 11.0. Esta, como pueden ver, tienen unos visos y esta es la opaca igual quedan divinas y podemos encontrar en la miyuki muchos tonos del mismo color por ejemplo en el turquesa varios degradé en el café varios degradé en el negro todos todos tienen degradé de colores y pueden combinarlos por ejemplo en este caso quiero que vean mi nuevo diseño es claro esto es un espectáculo de pulsera toda hecha en miyuki Quiero que vean los tonos que se pueden degradar con los blancos, café, dorado, que se, solo se pueden encontrar en Miyuki. Y lo bonito de la referencia que tú trabajas de la délica es el, la forma de la délica es cilíndrica y todo es perfecto. Entonces lo que nos permite o lo que le permite a las diseñadoras poder eh, crear cosas hermosas y que se aprecie bien el detalle de, de la figura que quieren crear. ¿Cuáles son las técnicas que tú trabajas con la délica? Bueno Caro, quiero que observes estos aretes, esta es una técnica de peyote y me fascina usar el hilo de Miyuki del mismo tono porque le da además un terminado más profesional, en este caso el color oliva, verde oliva con mis Miyuki verde oliva. En este el morado o el berenjena en mis Miyuki berenjena y en toda clase de insumos, existe un nylon súper resistente que recomiendo mucho que es el dura line en miyuki podemos hacer todas las formas que queramos que es completamente transparente y por ejemplo para mis eh, técnicas en este caso mira caro la técnica de ladrillo que se puede hacer miyuki con el hilo dura line quedan espectaculares y aquí en estas eh, como orejitas podemos uh -huh. poner eh, unas, argollitas. unas argollitas, podemos poner eh, hilo chino, podemos poner cuerito, lo que queramos y esto como está hecho con hilo Duraline, uh -huh. la verdad no se va en ningún momento a separar y a romper nuestro diseño porque es de alta bisutería, es un material que realmente yo tengo toda la confianza de que no se va a arreglar. Bueno, estamos viendo, en, en, estamos viendo que María Paula tiene el Duraline y les voy a explicar algunas de las características de este hilo. Este hilo es más fuerte que el normal, es más resistente, pero al ser más fuerte y más resistente también es más flexible y él es más sedoso. Entonces, depende también de cómo quieran trabajar o el proyecto que quieran diseñar, pues este hilo también es muy recomendado. ¿Tú para qué lo utilizas? Mira, Caro, este diseño, por ejemplo, debes pasar dos o tres veces por la misma Miyuki y es muy difícil encontrar un nylon adecuado. En cambio, para eh, esta técnica, el Duraline, que es delgadito, resistente, puedo pasar hasta dos o tres veces en la misma Miyuki para poder hacer este diseño y no me ha pasado nada. Al contrario, me queda el diseño perfecto. No olviden suscribirse a nuestro canal. ¿Y qué digo? La, el clic en la campanita. Uh -huh. Ah, bueno, listo. Es el que me olvida. Sí, no. <risa> Es que yo no sé se corta. No, es, sí? es el calor. Es el calor, calor. Fue calor. O Está sea, haciendo calor, estoy sudando como... No, súper que iba a salir okay. súper bien. ¿Ya? Ya cuando listo. le cojas el tiro. Ajá. El tiro. El tiro, Dios mío, llevo como 10 años que el tiro. Listo.